Hola ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos otra vez a su canal paranormal favorito y de misterios, cabe resaltar, porque no solo tocamos temas paranormales, a pesar de que el nombre del canal es temas paranormales, lo sé, es un poco raro así como yo, así que no se preocupen. Y bueno, eh, en videos pasados había tocado un tema sobre un... como un tema viral que se hizo en YouTube sobre una youtuber... Que se dedicaba al mukbang y de repente se veía como que estaba lastimada, como si la obligaran a comer y demás. Bueno, de K-Job. Eh, si quieren ver esos videos se los voy a dejar aquí o los pueden buscar directo en mi canal. Pero en esos videos me comentaron mucho que tocara otro tema de otro youtuber que casualmente también se dedica a hacer mukbangs en YouTube. Pero él de verdad ha deshecho su vida totalmente por hacer videos en YouTube. Entonces vamos a hablar de ese tema aquí justo ahora, por si ustedes no lo conocen uh, pues aquí les cuento su historia un resumen de su vida, de cómo fue que empezó y cómo va ahora créanme que empezó muy bien y ahorita o sea, no tienen una idea qué tan deshecha está su vida por pues subir videos aquí en internet así que bueno, qué les parece si comenzamos de una vez recuerden suscribirse para que choque el fantasma no vaya a sus casas y les robe los tesoros que hayan escondidos ahí y, y ven Milly y aquí Mili las va a saludar ven, súbete aquí Aquí está. <risa> y, y si se suscriben, Mili los va a ir a visitar a sus casas porque Mili... Eh, cuida choc, así que no se preocupen y bueno, recuerden que también tengo TikTok, que subo historias o videos pequeñitos, por ahí ya también me pueden ir a seguir si quieren ver un poco más de contenido tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter que van a estar apareciendo por aquí, si quieren ir eh, directo en la cajita de descripción ahí están todos los links para que le piquen y los lleve directo para que no eh, los lleve como a, si es que hay de repente me crean como cuentas secundarias que no tengo así que bueno, ahí se los dejo y que les parece si comenzamos de una vez con este video extraño adelante ok miren este yo creo que mmm, si ustedes consumen ASMR o mukbang a lo mejor ya conocen a este personaje porque pues sí es muy conocido es muy nombrado por decirlo de alguna manera a lo mejor no tanto tanto por sus videos sino por lo que ha pasado dentro de ellos y fuera también él es Nicocado Abocado. Eh, yo ya lo conocía desde antes que se hiciera como puse sí, todo, todo este tema con él porque sinceramente a mí sí me gusta ver mukbang, se me antoja mucho la comida cuando veo estos videos y a mí en lo personal, yo sé que hay muchas personas que lo consideran súper asqueroso pero a mí en lo personal, a mí sí me relaja el sonido de como pues la comidita y alguien comiendo cosas así, a lo mejor es un poco asqueroso pero personalmente a mí sí me gusta, entonces yo ya veía los videos de Nick desde hace mucho tiempo se me antoja su comida y demás, pero ha ido como... O sea, empeorando demasiado rápido y demasiado, o sea, es muy visible de unos videos atrás ahora como está Básicamente él empezó haciendo videos eh, de mukbang, así como comiendo, platicando y demás en YouTube hace unos años atrás Pero él era una persona sumamente diferente ya que él era eh, vegano, entonces eh, pues comía pues puras cosas de veganos eh, se mantenía él muy saludable e incluso pues como su canal se llama Nicocado Avocado pues abocado es aguacate en inglés entonces pues hacía muchos retos como de comer aguacate y que esto con aguacate y el otro con aguacate porque el, agu el aguacate pues le gusta mucho eh, de ahí como que todo normal sus videos pues bueno o sea sí tenían visitas pero pues era un youtuber pequeño cuando empezó como todos obviamente y conforme fue pasando el tiempo pues él fue creciendo él está casado y su esposo también uh, pues era del mismo estilo de vida como que los dos tenían el mismo estilo de vida los dos se veían muy saludables los dos se veían muy contentos o sea realmente el semblante que tenían en ese entonces al de ahorita es total y completamente diferente uno del otro ahorita parece que de verdad pues está sufriendo se mete en muchas polémicas en temas que a lo mejor ni lo llaman y eso hace que la gente pues lo critique aún más ¿Qué fue cuando empezó todo, pues, él, él, les digo, era veganos. Y de repente yo vi un video donde decía que, pues, ya no quería ser vegano. Que ya, ya no quería, simplemente, y pues que iba a empezar como a hacer su transición, a empezar a comer, pues... Ya todo. Entonces hizo un video donde decía comiendo mi primer huevo después de mil años y él se ve que está ahí partiendo su huevo y al principio como que no le agrada mucho el sabor, pero él está así como comiendo su huevo así como o sea, un poco asqueroso, pero se lo come y es ahí cuando empieza como a hacer su transición a, les digo, a ya comer absolutamente de todo. Después eh, hubo una tendencia en YouTube donde, por ejemplo, hacían... Pura comida de McDonald's y de verdad el mukbang se caracteriza por tener toda la mesa, o sea, comer cantidades industriales de, comi de comida, pues para una persona sola de verdad es que es muchísima comida y él pues se la comía toda. De repente, eh, les digo, se puso de moda como puro McDonald's, puro Kentucky, puro... Pues, estas cadenas de comida rápida que hay en Estados Unidos, entonces... Él empezó a hacer esto. Y es aquí cuando, obviamente, porque es una tendencia, pues empieza a jalar más visitas, empieza a jalar uh, como más seguidores, bueno, a jalar pues a atraer eh, más vistas y seguidores. Empieza como a ya no tener un estilo de vida saludable. Empieza a comer como pura grasa, pura azúcar, pura harina, y eh, empieza él, les digo, a cambiar. Además de cambiar físicamente, su semblante cambió por completo. Se empezó a notar como ya no tan feliz. Después empezaron unos pleitos que yo sinceramente al principio pensé eh, o creo todavía a este punto que son actuados con, con su esposo, pero su esposo de verdad no se ve a lo mejor que esté actuando tanto porque en, una, en uno de esos videos se estaban como peleando, aventando comida y demás. Les digo, al principio a mí me daba risa este tipo de cosas porque además yo veía... Más contexto de él, eh, creo que lo sigo en Twitter y ahí como que decía como que pues todo era actuado porque él sabía que, que pues eso traía visitas. Pero la cara de su esposo ya no es algo actuado, o sea, él le dice cosas, o sea, su esposo le dice a él cosas muy hirientes como me arruinaste mi vida, eh, ya no quiero estar contigo, eh, siempre dices que vas a cambiar y no, o sea, ya no nada más la infelicidad era de Nick, sino ahora también de su esposo y les digo él empezó a cambiar mucho a comer muchísimo más y cada vez era más seguido porque no tiene nada más un canal tiene como tres canales en donde pues todo sube pues, videos diferentes es decir que yo creo que come unas tres veces así pues cantidades muy muy grandes de comida pues obviamente esto pues afectó su, su estilo de vida, su salud. A este punto todavía sigue subiendo este tipo de videos, todavía, eh, o sea, pues de esto vive, de esto genera su, su dinero y él, um, les digo, sigue comiendo, sigue subiendo videos diarios a sus tres canales y pues eso de su estilo de vida vegano pues ya quedó muy atrás, ya no se dedica a eso, se dedica a comer y comer, a pesar de que la gente le ha dicho de que, oye Nick, ya en serio, eh, tú te notas mal, tú ¿Qué fue eso? Tu piel se nota mal, tu cambio, tus cambios de humor no son normales y ahora aparece como con un aparato como si no pudiera respirar en sus videos, pero aún así está acostado en su cama y está todo lleno de comida y ahí sigue comiendo, o sea, sigue haciendo como su... Su show de que pues sigue, pues sí, tiene que seguir comiendo. Pues de eso se trata su canal. Aquí yo creo que lo que llama más la atención es que la mayoría de los Mockbangers, eh, pues porque son mujeres, hombres, de todo, eh, nunca han como que tenido este tipo de cambios tan intensos. Eh, yo me imagino que las personas que se dedican a hacer mukbangs pues sí, hacen un video, a lo mejor comen mucho, pero pues lo no sé, lo balancean un poco ahí haciendo ejercicio o fuera de cámaras comiendo saludable y al parecer Nick no, Nick todo lo que hace es comer pura, pura comida chatarra entonces pues básicamente la gente lo empezó a tachar de que arruinaste tu vida por visitas arruinaste tu vida por un poco de dinero porque pues bueno, pues obviamente genera su dinero arruinaste tu vida eh, por la comida chatarra y él eh, se pone como muy a la defensiva, hace muchos videos defendiéndose, y pues sí, la gente a lo mejor sí es un poco mala con él, pero les digo, porque él ya ha tenido un cambio totalmente de actitud al principio él era como súper súper lindo, muy dulce, así como, como buenas vibras, ya saben, y ahorita es todo lo contrario, ahorita ataca eh, hace berrinches en cámara eh, que para mí no son normales hubo incluso un video que anduvo rondando mucho por TikTok, a lo mejor algunos de ustedes lo vieron, ya que creo que él lo, lo borró, donde algo se le está preparando su comida, algo se le cae y empieza a aventar todo, o sea todo lo empieza a romper, lo empieza así como ya saben, como a triturar con las manos y queda todo regado en el piso y él después empieza a comer del piso les digo, son comportamientos que no sé, perso no soy psicóloga ni nada, pero personalmente creo que no es una persona, pues a lo mejor que esté totalmente bien. Y este tipo de videos los empezó a hacer como cada vez más y más y más. Los berrinches eran a cada rato, se aventaba comida y se gritaba horrible con su esposo en cámara. Y les digo, yo entiendo hasta cierto punto que pues es su show, es eh, pues su manera como de hacer sus videos, porque pues es entretenimiento, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que Nick de verdad está terminando con su vida totalmente, o sea, el antes y el después está... Muy, muy cañón y la gente se pregunta si pues en realidad él está bien, a pesar de que pues él dice y dice que sí, pues sus videos muestran otra cosa, o sea, ya lejos de fingir que está mal, ya no puede al contrario fingir que está bien porque pues yo creo que más mal que bien sí está. Entonces, no sé, me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes ya han escuchado eh, de este caso ya lo han visto, eh, ya conocían a Nick mucho antes de, pues sí, de que fuera toda la polémica en YouTube o algo así. También se ha sabido que lo han corrido de sus casas o departamentos por violencia doméstica entonces les digo, esto ya lejos de ser solamente show de pantalla, yo creo que ya pasó a la vida real. También ha forzado a su esposo a tener una relación poli poliamorosa, o sea de que no, nada más son ellos dos sino que tienen más parejas y pues, pues no está de acuerdo pero como que lo, lo está forzando a que pues eso pase Les digo además de la violencia doméstica que pues ya lo tienen confirmado porque lo han corrido de diferentes lugares dicho por él también a pesar de que se confirma por otro lado eh, pues sí que, que esto pasa ha amenazado a mucha gente también ha empezado muchísimas peleas han, también ha tenido eh, o sea tiene un OnlyFans y de repente como que se le han filtrado fotos y también hace un show eh, por esto. Entonces, bueno, fantasmitas, pues ¿ustedes qué opinan? ¿Que esto solo sea show de internet o que realmente pues ya su personaje ya pasó como quien dice a la vida real y pues ya es un descontrol total? Eh, de hecho lo apodan mucho, sobre todo en Estados Unidos porque pues es un youtuber de Estados Unidos, eh, como uno de los youtubers más... ¿Cómo les puedo decir? Eh, que no lo soportan, más bien, o sea, ya insoportable, no, no pueden con él y pues cualquier persona que se le acerca como que sale de pleito. Así que bueno, pues díganme en los comentarios si ustedes opinan igual que yo, si opinan que es puro show o okay. qué. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen otro caso de otro youtuber que quieren que toque o ¡ouch! O algún tiktoker o algo por el estilo, por favor díganme en los comentarios. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Los mando besitos. Bye.